¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Los Intocables, Distrito Televisión, miércoles 10 de mayo de 2023 y aquí estamos un día más para contarles la actualidad, a veces suelo repetir, que no es bonita, no es la que nos gustaría, pero desgraciadamente es la que hay, por tanto es la que tenemos que contarles a todos ustedes y la que procuramos eh, diseccionar con los mejores analistas. Hoy básicamente, como casi todos los miércoles, la actualidad viene vertebrada por la sesión de control al gobierno, que como saben también desde hace ya demasiado tiempo se ha convertido en una sesión de control del gobierno a la oposición, con muchos asuntos en cartera, con un presidente del gobierno al que le da absolutamente igual lo que le pregunten en el ya tiene su guión preparado y siempre pues sale respondiendo con acusaciones, con ataques, básicamente a la oposición, que no le baila el agua, que es la oposición de derechas, conservadora o liberal, la oposición del Partido Popular o de Vox. Esta mañana, el asunto más recurrente, tanto en los pasillos como en el hemiciclo, es esa chulería de los amigos y socios parlamentarios del gobierno, los bildutarras, como les llamamos, pero hoy con más razón que nunca, porque les supongo ya informados, el diario El Mundo y otros medios de comunicación se hacían eco de que de todas las listas, de todas las candidaturas que presenta esta coalición de los herederos políticos de la banda criminal y asesina ETA hay no menos de 44 candidatos que han tenido algo que ver con eh, lo que ellos llaman banda armada, con la banda criminal. Siete de ellos en concreto además han participado en atentados o en delitos de sangre. Algunos han tenido incluso la chulería de figurar en las listas y no los voy a repetir por no ensuciarme la boca ni ensuciarles a ustedes los oídos, de figurar, digo, con sus alias, con su nombre de guerra. Lejos de que el Partido Socialista eh, tomara distancia de esto, pues parece estar muy orgulloso de que Bildu, cuyos seis escaños son fundamentales para sacar adelante decretos, convalidar decretos, eh, avanzar también en proyectos de ley, algunos de ellos absolutamente bodrios legislativos, pues digo, lejos de tomar distancia de ellos, pues parece estar muy satisfecho. Más lejos han ido los podemitas y también los otros socios indeseables e indeseados del gobierno, los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, a los cuales les dolía la boca esta mañana de repetir, no solamente en los pasillos, sino en los bares, hay fotos por las redes, lo pueden ver, a Rufián disfrutando de unas croquetas en, en Casa Manolo. Saludamos a todos los amigos de los restaurantes de la zona, que son maravillosos por repetir a quien quisiera escucharles que Bildu es un partido constitucional. Por tanto, debemos entender, según ellos, que democrático. Ya saben cuál es nuestra posición, al igual que en otros Países, Alemania, Francia y otros de nuestro entorno. Cualquier partido, cualquier formación política que atente directamente contra la integridad territorial del Estado, contra la unidad de la nación, en este caso de nuestra patria, de España, debería de estar puesto fuera de la ley. No ya no en el Congreso o en las cámaras legislativas autonómicas o en el Congreso o en el Senado, debería ser directamente ilegal. Les hablaremos de todo esto y les hablaremos de más cuestiones, les hablaremos de casos de corrupción que cercan. Eh, bueno, hacía mucho que no sabíamos cosas de Tito. Bernie, les tengo reservadas una sorpresa que hoy, bueno, la exclusiva es de nuestro compañero, de mi querido amigo Marcos Ondarra, aunque bueno, hay algunos influencers en, en redes sociales, luego les digo quién, no tengo nada contra él tampoco, eh, que también, pues no sé si se han subido ese carro, se han anotado el tanto, luego nos lo va a explicar dentro de una hora Marcos Ondarra y el señor Puig, que en Valencia, pues está prácticamente en Almoneda, está recogiendo las fotos del despacho, me dicen mis amigos del Partido Popular de Valencia y su líder, Carlos Mazón, que por probablemente tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la Comunidad Valenciana, por supuesto con el concurso de Vox, porque si no, Mazón, el Partido Popular solo no llega, que está recogiendo las fotos del despacho porque ya es escandalosa la corrupción que cerca al presidente de la Generalitat Valenciana, su propio hermano, hoy hemos eh, visto informaciones en algunos medios que dan cuenta de que facturaba el gobierno que preside el señor Puch facturaba a su hermano, a una empresa que, hasta que llegó Puch al Ejecutivo Autonómico, no tenía prácticamente y sin prácticamente actividad alguna, facturaba cada tres días. Un auténtico escándalo. Les presento ya a mis invitados de esta noche sin más dilación de derecha a izquierda. Don Alfredo Perdiguero, cómo estás? Muy buenas. Don Brico, buenas noches. Un placer como siempre. Gracias por, por estar aquí, por haberte acercado esta noche a, al estudio de los Intocables. Don Luis Magán. Muy buenas noches. Buenas noches, Sebriko. Gracias. Y, gracias por tu y José Luis Barceló, editor del Mundo muy Financiero. Muy buenas noches, rico, no gracias. Y un placer como siempre, compañero. Les eh, recuerdo antes de comenzar ya el desarrollo de estos eh, asuntos, de estos argumentos, las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT a través de nuestro canal de YouTube tienen dos direcciones de internet www.distrito.es www.distritotv.es pueden también bueno pues eh, sintonizarnos o tener información de toda la producción de Distrito Televisión y también de este programa a través de un canal de Telegram estamos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram también eh, tienen a su disposición un número de WhatsApp 669728673 eh, si nos envían un texto quiero información les mantendrán al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Tienen también una miríada de aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos y si nos ven desde los Estados Unidos pueden también hacerlo desde la plataforma Roku. Les recuerdo antes de comenzar eh, nuestra primera mención de la noche. Han tenido una noche larga de fiesta con eh, familia o con amigos. Han terminado cansados o con alguna copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visiten su centro más cercano o también pueden eh, hacerse con eh, staffdetox en naturhaus.es. Y arrancamos ya. Y antes de comenzar el desarrollo de estos argumentos eh, informativos, mmm, no soy yo persona que le guste dejar cabos sueltos, ni en mi oficio ni en la vida. Esto nos llevaría más lejos. Pero ayer, eh, ustedes recuerdan que prácticamente al final del programa, estaba aquí Pilar Castellanos, que además es de, es de Barcelona, estaba conmigo. Y estaban también el resto de... Estaba el señor el señor Bermejo y, y estábamos bueno pues eh, tranquilamente charlando con con Eric Encinas que nos estaba dando cuenta bueno pues de algunos de los desmanes que perpetra la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento que preside en Barcelona doña Inmaculada como sé que le fastidia voy a dejar de llamarla Ada y le voy a empezar a llamar por su nombre que es Inmaculada Colau cuando un enorme perdón un, un imbécil un, un totalitario se acercó a él y comenzó a insultarle y a increparle gravemente. Voy a saludar a Eric, pero antes vamos a recordar ese momento porque nos quedamos preocupados, sinceramente, y nos íbamos además, Pilar y yo, bueno, pues pensando en, en, si, en si al final pues, sería solamente este individuo o habría más y habría, y habría resultado bueno, pues, pues, agredido Eric Encinas. Eh, afortunadamente no, no fue así y ahora él nos lo va a explicar cómo terminó el incidente. Este fue el momento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 que, que bueno, que como que le importaba tres pimientos, ¿no? Lo que está ocurriendo en el barrio de La no Nova, como ocurre también en otros barrios de Barcelona, ¿no? Pero con de tío. Eh, estoy hablando... de estar ¿Sin vergüenza? Bueno, mis compañeros de realización estuvieron, por supuesto, al quito y cortaron inmediatamente. Eric Encinas, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Gracias.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 Oye, me gustaría antes de empezar a hablar del Congreso y de otras, eh, iba a decir chorradas, de otra de, de lo auténticamente importante y pediros una opinión rápida a cada uno, Alfredo. Este es el panorama que se vive en Cataluña, en el País Vasco, pero en otros muchos sitios de España. Es decir, no es cierto cuando se dice que gozamos de una democracia plena y que estamos en un Estado de Derecho, según y cómo. Y tú lo sabes muy bien que estás en la calle todos los días. Es sí, que casualmente, Ruico hoy en la comida hemos, he hablado de normalidad. Cuando están queriéndonos embutir con calzador que hay normalidad en todo el territorio nacional,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 que son capaces de insultarte en directo, independientemente de, de, que, de que digas o dejes de decir algo que no le interesa o no se quiere escuchar. Oye, ahora os voy a, os voy a pedir opinión, José Luis y, y Luis Magán también, pero no quiero hacer esperar a, a mi buen amigo Eduardo Vindal, director de, de OK Diario, y le voy a dar paso ya, le voy a preguntar, por supuesto, por el primer eh, argumento de los que vertebra en la actualidad de este día, que es eh, bueno pues esa coyunda entre los etarras, los golpistas y, y el gobierno social socialcomunista, eh, aunque estábamos. Eh,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 Es la evidencia, es decir, no, no, no hemos querido verlo, pero, pero es que están ahí. Es que no nadie, nadie ellos mismos no han ocultado nunca, en ningún momento, quiénes son y lo que representan. 44 candidatos, siete de ellos eh, que tienen delitos de sangre, eh, muestran aún más, digamos, un poco el esperpento y el, el, el desastre eh, moral. No político, porque evidentemente tienen la legalidad para presentarse, pero moral que tiene este gobierno. Les apoya. A mí lo que me sorprende es, eh, bueno...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 José Luis Barceló. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis. ¿eh? Hay, hay además un encharcamiento eh, de esa política... Eh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 porque lo pagamos con nuestros impuestos. Un, un minuto rápido, Alfredo, después y... Luis Magan también un minuto y nos vamos a publicidad. A ver, eso lo piden los partidos, José Luis. Es decir, Vox pide un, antes, un, un certificado de antecedentes penales es que para eso su no partido. Pensaba. No, no, antes lo pide generalizado, pero ahora lo piden los partidos. Y en los partidos, evidentemente, ellos no pueden pedir porque se, se quedarían fuera con 37 más 7 fuera. Eso en primera instancia. En segunda. Pero podemos, hay unos cuantos. No, te digo, por eso digo, breve. Eh. A mí no habéis hecho referencia con respecto a lo que hay a, a dos testimonios que me parecen muy, muy gratificantes. El de eh, el Marlasca Marlaska desfenestrando a Vox y que son los que escuchan los ellos, en los cuales dicen que es retroceso en derechos, retroceso en mujeres, retroceso en el colectivo LGTBI, LGTBO, lo que tú quieras decir. Y eh, eh, lo que ha dicho Ulrico a la entrada, que dijo el vicepresidente del Congreso, Filo de Tarras, si recordáis, sí. y quitó la voz a una diputada de Vox a porque Carla, le dijo que, que borrase ese, ese testimonio y se iba a borrar de, de, por, ser, por decir Filo lo en el Congreso de Diputados. Ahora es etarras. Ahora son es como, como, como está claro, pero... Etarras, eh, normalidad. etarras, etarras condenados. Si, si das cuenta etarras. hoy, el presidente del Gobierno y varios ministros han hablado de paz social. Sí, sí, Es decir, sí, sí. ellos siguen con la paz social. Sí, sí, sí, sí, bueno, sí, cuidado. Cuidado, cuidado, que solo avalas en per también. solo sí. avalan algunos del país. Bueno, me da igual, sí, a pero eso, que, eso, a cambio, no, eso no está solamente... El sol. Luis, Luis Magán, que tengo que hacer el primer corte no, no, no, no, de publicidad. han sido condenados. Siete de ellos asesinados y todos los demás condenados. Pero yo creo que recordar... Perdóname, yo quiero recordar que... no. Partícipes en asesinatos. No, siete, siete que tienen asesinatos. Perdón, Siete asesinos. Y otros 37 que han sido condenados. Todos ellos condenados. Pero quiero <coughs> recordar, si no me equivoco, y que me corrijas tú, que cuando un tipo de, de, de, finaliza su condena ya no tiene antecedentes penales, ya no tiene certificado sí, no, de penales. Sí, sí, sí. Pedirlo, el borrado de antecedentes policiales y de penales. Sí. ¿Pero penales los tienes una vez que ha cumplido condenas? Sí, sí, tienes. No, no, no, no. No, que, no, no. Que, no, que, o sea, que no, que es, no, que no. Eso es, eso es no, lo que si tú cometes que no, no, no. que no, que no. Tiene no. Una, una, una, un grado de prescripción, que tú claro. tienes en el Ministerio de Justicia el, el, el, el, el antiguo claro. antecedentes penales. No, pero años y años, que no. No en los cinco años. Es precisamente que no, que no, lo que hago. No, coño, que Alfredo, Exacto. que es subinspector de Policía. Que no, regalo, no. Depende del grado de condena. Y si me vuelven a condenar, como todo, José Luis, prescribe. Ya prescribe Bueno, pero hay un tiempo. Depende de la condena, pero que se te borra. O sea, yo pido antecedentes en algunos casos y hay algunos que no han Antecedentes, primero, porque tienen antecedentes de, de, de, de menores y no están en la ficha policial, y segundo, porque han pedido que se borren y no están. O sea, tienen antecedentes, pero no figura, porque han claro. pedido que se borren. ¿Y por, ¿por qué pensaba digo? yo que, no. que esto quedaba de por Que no, que no, oh, que no, que no, pero, que no, porque, bueno, porque hombre, no porque es, lo es, pensaba, porque, hombre, porque, tenemos, porque porque aquí la redención es fundamental claro, en, sí, nuestro, claro. en nuestro, en nuestro código, pero al margen de que sea legal o no sea legal, es absolutamente inmoral. Es estos moral. tíos han condicionado, estos individuos, estos individuos en concreto, han condicionado el mapa político del País Vasco, han matado más de 800... Han tenido más de 800 víctimas, han tenido más de 3.000 heridos y han tenido, tenemos mejor dicho, más de 200.000 vascos que no votan en el país no se pues han ido a Burgos, claro. o se han ido a Madrid. Y entonces, evidentemente, condicionan, Uy, ¿eh? condicionan, condicionan sus elecciones. Claro. Es decir, ganan no de calle metido, porque Luis. hay 200.000 tíos. Que Luis, se votan y han, metido, de han metido miedo a la población porque los partidos no encontraban candidatos allí. O sea, es que era muy difícil hacer vida política bueno, no, natural sí, en la muy, calle. A, sí, a, sigue bueno, a argumento, sí, si me permite, Urico. Mira, la señora Montero ha dicho igualmente Un segundo, que me tengo que ir a publicidad. Y, vale, y rápido. que es una herramienta democrática y que como ha sido elegido democráticamente ya no hay ningún problema. A este individuo no tiene otro nombre por no decir algo más gordo, si son los que cumplen, los que están en una, una, una lista, que han matado a su mujer... Que han matado a su hijo o que han maltratado a su mujer, ¿le va a dar igual? ¿Creéis claro. si que le va a dar igual? Pero Venga, si, por tenían por favor, una, si tenían una favor. tía, una tía, una individua en Ávila que había coparticipado sí, sí, sí, eh, sí. con sentencia firme en el asesinato de su, pareja. de su pareja, de su primera pareja con la segunda pareja que tenía, ¿os acordáis? Sí, sí, o sí. sea, eso es Podemos. Por no hablar del, del Rastas, este, eh, Sergio, creo que se llama, y da igual, no voy a ensuciar la boca tampoco, con su nombre, por agredir a un policía. Claro, es que a Podemos se le vaciaría también. En la mitad de las listas electorales. Eso es así. Un instante rápido de publicidad y continuamos.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 El principal riesgo de tener eh, elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Tibecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles, eh, vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo de Forte de mundo natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es bueno mínima tregua mínima tregua como decía una mítica canción de, de Sabina pero no para el café y el corazón sino para saludar a Alex Navajas Alex cómo estás muy buenas noches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 O sea, es es una cosa absolutamente insólita. Y luego lo que comentabas antes también, lo del tema de los, de los etarras que está sacando el diario El Mundo y otros sí, diarios. Sí. Eh, hace dos semanas recordarás que el partido este de Mac Madrid ha culminado de sus listas electorales a uno que se presentaba candidato, no, no recuerdo qué, municipio de Madrid, porque tiempo atrás estuvo militando en falange durante 20 años. Entonces ellos decían que no podían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 Bildu no debería existir. Igual que no debería existir la Esquerra Republicana... Bildu debería pues, ser no, ilegal y Esquerra debería eh, ser ilegal, Alex. Pero no, por, pero no solamente por un tema terrorista o no terrorista. Que, yo, yo, que no tiene un pasado terrorista. No si porque pretenden presentarse en eh, un conjunto en el Estado...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 ¿Qué quiere esta gentuza? Pero Eurico, y fijémonos, por ejemplo, como ahora los, los políticos separatistas catalanes están negando todo lo que está pasando en el barrio de La Buena Nova. Y lo están negando. Claro. O sea, y hoy les han preguntado a varios periodistas, en el de Pensa, en la Cruz, al de la CUP, Oiga, ¿qué le parece a usted lo que está pasando en La Buena Nova? Yo no respondo a usted que es un medio nazi o no sé qué es esto.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 No hay una sola palabra en los medios de comunicación progresistas. ¿No les parece que sea interesante Anda. o importante o relevante que la señora número dos del Ministerio de Igualdad, pues que hay que decir tonterías, como que hay que meter más gordos? Pero yo creo, creo, bueno, esta señora ha renunciado que ella va al psicólogo, que sufre ansiedad con las críticas. Y tal. No me extraña, que... yo, ejemplo, yo, yo no me meto con ella porque sea gorda, flaca y dice que, que le llaman fea. O yo no voy a en eso. Yo, yo ataco a las ideas, fíjate, creo que no hay que atacar nunca a la persona, sea quien que sea, hay que atacar las ideas. Bueno, pues, sí, ideas sí.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 Para, pues en fin, en, en aras a, a la verdad. Alex Navajas, que te envío un abrazo, cuídate mucho amigo, un, un fuerte abrazo. Igualmente a todos, buenas noches. Bueno, Alfredo, como ya el debate va por libre pues, eh, y hemos tocado muchísimos temas, coge minutos y agárralo por donde quieras. Nos toman por imbéciles, de verdad. Y, y es que hay mucha gente que sigue tragando. Muchos porque cobran del partido, de la asociación vecinal, o son cargos públicos, concejales en ayuntamiento, no de los que no cobran, sino de los que cobran. Y otros simplemente por sectarismo, por odio, porque se vota mucho. Y tú me contabas anécdotas de, de un municipio de Madrid, del antiguo Cinturón Rojo, donde ibas a dar clases de educación física. Y, y macho, aquello era el Bronx, y tú les decías, joder, ¿nos planteáis votar otras opciones? Y te decían, no, porque es que van a venir los fachas, ¿te acuerdas cuando no, hablábamos de o fran o Franco, o franco, decir, o franco, Franco, Franco. Mira, de la señora de este individuo, a mí da igual como ha dicho Alex, que sea gorda, flaca, o guapa o fea. Me es indiferente porque evidentemente lo que importa es lo que dice. Y lo que dice son auténticas aberraciones. Empezó, si recordáis, cuando la aplicación del solo sí, sí, que los jueces eran fascistas. Sí. Cuando le dijeron que ya el 65% de los jueces eran juezas, ya dijo que es que tenían que formarse en la perspectiva de género. Que estaban aplicando mal el código penal. Que estaban, o sea, es decir, la iluminada esta individua eh, no tiene idea de que la oposición a juez es de las más complicadas, por no decir las más complicadas, que hay ...dentro del territorio nacional. Le doy igual para defender lo indefendible como es la ley de solo si sí es sí. Es decir, partimos de ese punto que no es cualquier cosa. Ahora sale con... Al decirlo de la gorda me he acordado del señor este que se equivocó en la ley de trabajo... Eh, ...del PP, que también está hermoso el señor, que bueno, tiene que ver una cosa con la otra. Casero, Casero, Alberto, Casero, Casero, Casero Alberto Casero, Alberto Casero. El tal Casero. Que luego no se volvió a equivocar, con lo cual algunos, que tenemos alguna información... ...pero que es privada y no la podemos revelar, de algunos de sus compañeros del grupo parlamentario nos decían cuando te equivocas de botón una vez es un error cuando te equivocas dos veces es otra cosa esto es como una amiga que tenía yo que decía cuando te engaña un tío la primera vez es un error cuando te engaña la segunda es un patrón bueno, pero es a lo que voy Alberto Casero Hay, había que estar en contra de los <risas> estereotipos personales la persona vale por lo que vale sea gorda, flaca, pequeña, alta o, o fea o guapa, me es indiferente. Y, y yo estoy en contra de siempre de los cupos, es decir, siempre deberían cogerse a los mejores, sean hombre, sea mujer o sea lo que quiera ser. Y sin embargo, esta gente está siempre lo mismo. Yo no sé si este individuo la pagan, porque, como están viendo lo que está, la cagada que han hecho con la ley, sí. eh, eh, lo mal que va y tiene que sacar otras cosas para estar en el, en el candelero y que la gente siga hablando de lo que está hablando, y sí que cada día se dice una cosa más gilipollez, porque habrá que preguntar rebote y aurico, si me permites, sí. al señor Garzón, otro individuo. Otro. Que, que no hay que comer habrá que comer grillos y tal, poner no que comer carne porque sabes que engorda tal. A lo mejor, entre ellos mismos, que son de la misma cuerda, igual se acaban columpiando o pegando. pero viéndose eh, entre ellos. ¿sabes? Pero o sea, claro, claro, por eso digo, pero bueno. No voy a a salir ahí. Mira, habéis nombrado la buena nova y sí que es cierto que me parece lamentable una vez más que vayamos a un barrio de Cataluña en el cual los delincuentes, no ya, ya no voy a decir usurpadores o cupas, los delincuentes campen libremente a sus anchas por implantando eh, miedo a los, a los ciudadanos de bien. Y que haya políticos, me da igual de un lado que de otro, sobre todo de la extrema izquierda, Esquerra, eh, Junts, eh, el Corda, la tal colado que no sé ni cuál partido es, pues que se hagan defendiendo... Eh, ...pues mira... Sí, ...la marca de Podemos allí... bueno común, pues Podemus. ...y que sigan definiendo como tal... ...sabéis que Daniel Esteve... Eh, el, ...el responsable de Desocupa... ...dijo que ah. mañana, el jueves... ...mañana jueves... Mañana, ah. iba a ir a las 9 a eh, desocupar este piso... ...y vamos a estar muy pendientes además... Eh, ...sabéis no que la, ayer... No ...ayer dijo la Generalitat... La vedad, ...que no va a permitir es, que Desocupa... ...haga ninguna acción en la del distrito... ...simplemente va a poner más, más presencia policial... ...para evitar que los delincuentes sus anchas por el barrio. Ahora. ¿Se dan cuenta ahora de repente? Es decir ¿No otro... será porque hay elecciones? Aparte, pero aparte. Pero si al final es lo que hay. Tú hablas con cualquiera, Aurico, tú sabes, pero Alfredo, hablas con Alfredo, Pilar. Alfredo, Alfredo, y porque el, el, la cuestión de la ocupación en Barcelona especialmente ha hecho mucho daño. O sea, que es que ¿Qué? ha sido una inundación de, de ocupación si más que allá asco. que en otras. O sea, una da capital asco. que estaba en la primera o la segunda de España, está ya bajando puestos, le está pasando Valencia, le está pasando Málaga y nadie quiere estar allí. Pero, o sea, pero es que o sea, se es es ayer daño. estaba aquí a mi lado Pilar y me decía yo recuerdo la Barcelona de cuando yo tenía 20 años y me dan ganas de llorar cada vez que voy, que es su ciudad. Pero está, bueno, lo que Está voy, transformándose mira, en, un, voy a en un burdeo. El sí, ejemplo. Sí. El equipo el, el bloque de majadonda los, los 12 pisos de majadonda si recordáis, alojados el sábado pasado, no el anterior... Eh, fue gracias al abogado de Socupa, es decir, cuando Desocupa fue a hacer su acción puntual eh, de desocupación de unos pisos, salieron con cuchillos salieron con palos y tuvieron que marcharse el abogado de Socupa denunció a juzgado ante la violencia, los antecedentes y el grado de, de miedo que había en la calle Correcto. y fue la, la jueza la que ordenó des, no de la desocupación, sino la detención de los individuos por la violencia que estaban demostrando en lo que hay un operativo de 150 poli, 100, perdón, 150 guardias civiles y 20 policías municipales para desalojar a unos magrebíes, casualmente, que entre dos tenían más de 50 antecedentes policiales. Eso es lo que hay, eso es lo que fomentan, y parece que les da igual eso que arre. Y voy a alegaros un poco más para que os calentéis más la boca. Me hace mucha gracia cuando. Eh, cuando... Bueno, a nosotros no nos tienes que convencer, ¿eh? No, no, no, sube, sube, vamos a calentar la eso. temperatura. Bueno, el otro día, Está Iker, eh, bien. Bien. un saludo para Iker de mi parte, Iker Jiménez, llegó sí. allí a un individuo de Podemos que sí. fue en un momento Guardia Civil, sí. el tal Delgado. Sí. Qué vergüenza sí. y qué indignidad para sí. la corporación que este individuo haya vestido alguna vez de verde, ¿vale? Primera, sí, primera reflexión. Completamente de acuerdo. Que le den morcillas cuando le vea, que luego saluda y te saluda como fuese amigo del alma. Dice que tuvo la, la, la, la, los, el, de decir que en 30 años que lleva de Guardia Civil, no sé cuántos años lleva sin ponerse el un uniforme, eh, no ha visto una ocupación. Por tanto, estaba desmotivando a la abogada que llevaba temas de desahucio, perdón, de alzamiento, de desocupación. A de ver piso si es desocupado. que estaba estrujando teclas y por bueno, eso no he visto ninguna. Bueno, que esto se solucionaba con justicia social o justicia política, dijo el individuo. Pero bueno, yo voy, mirad para que veáis. El otro día se desalojaron un piso que llevaba dos años y medio ocupado. ¿Sabéis cuánto fue la multa para los ocupadores? No. 300 euros. ¡Guau! Wow. 300 euros. Bueno, ahora eh, tú el creen, propietario. Eso, perdona, no. José Luis, que es que me, me encabrono con esto y no, no quiero perder el hilo. El ocupador, eh, perdón, el, el, el, el dueño del piso tiene que pagar durante esos dos años y medio luz, agua y gas, claro. ¿vale? Porque si no, le imputan un delito de ecuaciones. ¿Vale? Como tanto, ¿por, ¿por qué funciona eso ocupa? Porque el sistema no funciona. Claro. Si es que es muy simple. Está claro. Lo diga Podemos, Podemas o Podemis. Sí, Perdón, sí, José Luis. Está, está claro. Sí. No, sí. Luis y luego José Luis. Sí. Por seguir sí, solamente en el mismo un orden. apunte, con todo mi cariño, Alex. Eh, si nosotros pedimos eh, que es legal, pero es, es totalmente inmoral el que vayan en las listas estos individuos de, de condenados eh, por parte de ETA, también tenemos que pensar que Carlos García Juliá fue condenado por asesinato y le cayeron 193 sí, años. Que, sí, que, sí, que luego sí, se marchó a. Sí. Al Latinoamérica cuando tenía un TAC. Luego le volvió. No o sea, que no es que la hayan, no hayan expulsado porque es falangista, sino porque no, tiene un no, recorrido bueno, tremendo. cumplió su bueno, y tal, y Con respecto tal. a Ángela, yo creo que Ángela. Ángela Rodríguez a mí me da la sensación de que la habían mandado cayer, porque llevaba tiempo sin abrir la boca. Sin Cuando razón, abre la boca, boca es, es, es un personaje que todos sus fans Opa, sí. empiezan Igual. a aplaudirla, pero que dice cosas increíbles. Si pero ella fíjate, queja... fíjate, que Alex ha dado la clave. Fíjate si la tendrá ya puesta como el iba a decir como el conejo, perdón Ángela, como ah. el conejo en la diana. Es una metáfora, ¿eh? Sí. Por si acaso no lo pillas. Sí. Que la paracuellos mediática el público el plural el diario punto esto esta no, gente no, no, y tal no, lo, no, lo no ha dicho ni una puñetera palabra de la cosas que peor Peor que eso es que tampoco han hecho referencia ninguna en estos casos, porque lo estaba intentando ver yo. Y no has encontrado nada. Las, no, perdona, de los 44 condenados que van en las listas. Ala, para para eh, Mediática. De... No, no, no, no, no me no. digas que el plural y el diario.es, Nacho Prescolar, te envío un abrazo. Y al plural no. también, qué de, que decepción, y no quiero seguir hablando. Mm. Bueno, Info Libre ya los dejo por imposibles. No han hecho, no han hecho yo ninguna he visto. referencia. Yo no he visto a, la, a, a las listas de Bildu... No yo será he... porque no Pero me he escrito todas no lo las noches. He hecho, yo no lo, no lo he visto ni siquiera en el país. O sea, que no lo he visto ni siquiera en el país. No es decir, el país. tema que ha suscitado eh, bueno, mucho interés durante todo el día. Y convolviendo a Ángela la, la Rodríguez Tal, su queja de que no hay diversidad, tiene, de que no hay gordos en el Parlamento, tiene mucho tiene una solución directamente eh, vinculada a su acción. Que ella se puede convertir en un coach. Es decir, puede dar clases, puede hacer que eh, todo su entorno pues empiece a comer más y se ponga gordito Pero para si estar es que en además, el Parlamento. además fíjate si es una imbecilidad Porque... que metan... Perdón, pero voy a seguir la misma línea de esta individua. ¡Que metan gordos en puestos de salida! en las candidaturas de Podemos y ya está y se llena el parlamento de gordos, sí, porque bueno, ahí no, tienes no, a Irene a Montero, tienes a Pablo Iglesias están, ahí llegó Rejón, a toda esta gente. Perdona. no, pero es, es crear a polémica a por polémica de y es de, de alguna manera zarandear eh, eh, digamos la, eh, la, la actualidad informativa de, con, con, con, con, con, con llamadas a la insensatez como esta pero es que es muy habitual por su parte y tiene muchos fans, porque es como si fuera, como si fuera un antisistema permanente que estuviera en ejercicio de gobierno, que es increíble. Bueno, está, está... José Luis. Ángela Rodríguez, conocida como PAM, es una persona que, pues eso, como, como dice Eurico, pim, pam, pum, ¿no? O sea, pim, va soltando pum. globos y tal, que vienen bien probablemente ahora en campaña electoral porque son cortinas de humo que desvían la atención sobre cuestiones. Porque, claro, hablar de los gordos, ¿a quién le importa hablar de los gordos? Perdona, y ni siquiera de la vivienda, porque cuando ves lo, las áreas de interés, eh, ¿cuáles son las preocupaciones de los españoles? Según el según el CIS y según los sondeos de opinión y según todos los estudios que hay, eh, ocupa el lugar 12, porque no hay ningún, yo no conozco con nadie que tenga 26 años o 22 o 28 que, se, que esté pensando que su preocupación sea eh, buscar una vivienda porque no, ni siquiera se lo plantean está en el puesto 12 de las preocupaciones, está buscar trabajo, e incluso el medio ambiente está por delante comprarse un coche, la educación eh, fundamentalmente buscar un trabajo o sea el tema si del al dinero, la crisis, porque es no? inalcanzable nadie se lo plantea, bueno es que están las preocupaciones vete al CIS y lo ves, está el 12 de puesto de preocupaciones, con lo cual ahora han creado el este de este que es una preocupación como puede ser Doñana y desviando la atención fíjate que cuando se debatió la la ley del solo sí es sí, ni siquiera el presidente del gobierno estaba ahí, por cierto, con votos que contaban con votos para aprobar eso del Partido Popular y no se quería no, no retratar no se quería allí, se fue a Doñana convocó allí la... una rueda de prensa con amiguitos periodistas a sacarle la foto con los cervatillos por detrás, eh, da, y no se, acorda, no se acordaba por ejemplo de las tablas de Daimiel que también, y que ha hecho el soy 40 años en, en Andalucía Mira, cuando no ha presidido la tarea, Junta, con... oye, yo he contado único consejero con colores de Cospedal cuatro años, dice aquí no tienen no le voy a citar, porque no quiero comprometerle aquí no tienen porque la Hablas de Taiwán ahí diez veces más regadíos ilegales entre comillas de los que hay en Andalucía, pero es que aquí, joder, si han salvo cuatro ha gobernado 40 años, primero Boro bueno y luego García. La Páez. turba, la turba de la en la, en los las los tablas de Daimiel sí. se quemó hace años como un puro por debajo del suelo y, y sí. nadie dijo nada, y aquello se quedó seco y se quemó. Pero pero pero una, son preocupaciones que ahora mismo las crean el Partido Socialista y los aliados que tiene ahí del Gobierno Frankenstein, pues los Podemitas, eh, también EH Bildu, los que les apoyan, la Escuela Republicana, etcétera, la CUP y tal, eh, para crear esas cortinas de humo y porque quieren ir. Ah, por los votos de los jóvenes que van a votar por primera vez ahora con los temas ambientales la sensibilidad del tema de educación crear unas preocupaciones que realmente no existen ¿a quién le importan los gordos? ¿por qué no habla de los chinos que hay en el Congreso? ¿por qué no habla de los calvos? Podría hablar de muchas más cosas las embarazadas porque no hay embarazadas en el Congreso? Podría hablar de gente joven porque no hay jóvenes o de en el La gente que llevamos barba como los que llevamos barba una, ¿por qué bueno, los preocupan todos los que estamos aquí y, es, y la llevamos? Blanca, si no quiere que comamos carne ¿por qué les preocupan los gordos de repente? No le preocupan a esa señora en concreto pero es crear una de humo en preocupaciones que no le importan realmente a Urico a nadie. Bueno, no le importa a nadie, pero estamos hablando de ellos eh, ello. Claro, tiempo, claro, claro. de cosas más importantes. Un, un, ahora vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a hablar, ¿sabéis de qué? De corrupción. Porque, ¿qué es una de las cosas eh, que más ha caracterizado la ejecutoria del Partido Socialista en toda su historia y en las últimas décadas en particular? Depredar las arcas públicas. Si os gustan las palabras duras, robar. A la vuelta de publicidad, os vamos a hablar de Tito Berni, os vamos a hablar de un talábalos, ¿quién se acuerda ya del talábalos? Y os vamos a hablar de un tío, un tal chivo Puch, que gobierna en Valencia y que tiene un hermano. No os vayáis, que vamos a continuar, vamos a seguir elevando el nivel.